Hola serianos, aquí estamos en Dragon Ball Z Kakarot capítulo 21 y bueno vamos a ver si os acordáis eh, Célula atacó a Tenshinkan, vamos a ayudarle, a ver... ¡Ponero! No, ¿Takága te Tenshinhan Goto Kini jamao saleta koo? Son Goku... Omega Cell ka... Piccolo no ¿Qué ¿Nani oするつもり ka vakeran koo? Vale, hora de pelear, la verdad que hoy peleamos al, al comienzo, ¿eh? Eh, no se le va a pasar hace tiempo. ¿eh? Vale, vamos a hacerle ataques normales primero, ¿sí? o vamos a cometer una Bueno, vamos a hacerlo como lo hace últimamente en la bomba fría. Bueno, casi siempre lo hace. Eh, se transforma si lo ve necesario, ¿no? así que vamos a... Yo creo que no va a ser necesario Los Kamehats Van a hacerlo como se haría no en la Los Kamehats es lo último que haría Vale, esquiva por ahí Hace muchos esquives, ahora ver si le da alguno Vale, la ataca también Aquí le ataca Le lanzaría algunas ráfagas Esquiva Queda por la vida, me parece que estamos pegando Pero no me está gustando mucho, eh pues Me ha quitado bastante vida chico. Ahora que lo veo Vale, tuve que haber explicado, ¿vale? Un golpe corporal Ese me ha dado bastante Vale bueno. Creo que es hora de... Eh, super. Vale, buena. Eh, esquiva. Uh, bueno, la saga igualmente. La saga. Vale. Va a ser un poco de hacer un tipo de ataque. Eh, vamos a hacer primero la verdad para que no tenga un objetivo. Que quita bastante pero bueno. No tanto. Eh. Ahora vamos a hacer un cambio una vez. Eh, que no la ha dado. Eh, recargamos un poco. Vale. Eh, vale, se la... Me lo he comido y estamos un poco justos. Estamos un poco malos. Se la come. Bueno, más o menos. No te he con eso. Sal, sal de ahí. Vale, con cuidado. Con cuidado como no, lo vamos muy bien. Al principio sí, pero no me no tanto antes eh, Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale Escriba Vale, esta vez si ha salido eh, Vale, recargamos Recargamos Nunca me la vea eh, Dale, vale, buenísimo Bueno, ese si sí así, bueno Vale Golpe, golpe, lad. Eh, vale, esquivo para un lado. Esquiva. Vale, ahora sí. Eh, no lo he podido esquivar. Eh, Espera, que se la. Bueno, objetos. Evita eh, bebida grande. Yo creo que con una tampoco la vamos a gastar Vamos a gastarla aquí la grande es lo máximo así que no la vamos a gastar mucho bueno hemos subido casi para hacer la grande uh, no cuidado no he esquivado, no sé ni cómo vale Meriano eh, no. eh, malo vale, cuidado vale bueno me van a dar golpe igualmente esquiva, vale, eh, Vamos a hacerle Rafa a la energía, vale, le damos, pero bien, vale, ya la, un cambio de marea, antes de que, vale, hemos fallado, joder, vale, lo podríamos haber visto más cerca, pero creo que era ideal es eh, si decir, no le quita más por estar en el cerro eh. Lo único de poder es hacer un crit eh, eh, Golpe corporal. golpe al Kale, Kale se lo come todo vamos a hacerle eh, Rafa de pendiente con su Vale, buena Ok, nos acercamos un poco eh, Vale, ha sido mala idea Vale, tenemos bastante vida más vida de él. Eh, ahora no tanta. Vita de vida un poco. Ahora solamente un pelín más que. Cosa que no es nada bueno. Pero bueno. Vale, creo que somos capaces. Y ya estaría ahora, vale, perfecto. Porque lo hemos quitado 3.000 con la cámara. Kamehameha. Una no está mal. Eh, una S ya sabéis que es lo mejor, pero bueno. Eh, no siempre se puede conseguir. ¿sabes? Vale. Ahí va a llevarse a Tencer Khan y a eh, La teletransportación. どうひっくり返ってもおめえには勝てねえ<笑><笑> ¿Sie???? Sie? ¿Sie? ¿Sie? <tose> ya se ha ido. Ariel Celula. Claro, eh, esta la aprendió eh, cuando estuvo en el cielo. Por eso él no lo ha podido no sé. no aprender, pero vamos. 18号, nada so, vale, pues... Supongo que ahora es cuando monta... como... eso para los combates. Combat, eh, monta como un ring y supongo que será justamente lo que pase. Cuando lo volvamos a ver a a célula Y creo que va, ahora vamos a entrar a la cabaña la de, la <tose> la <tose> la de la <tose> que ya verdad? Este ¡Todo <tose> Se la たんだな。偉じ bueno もうはおてなしうびあクリリンのたねちょっとじゃない の？ え。髪型 の？ ここには不思議な部屋があって、そこでの年は外。何をにたブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服って、すごく防御力が高いじゃ ない？ a ver, le queda un poco raro a Goku la verdad el traje. La mo itta ga Vale, pues parece que vamos a entrar a la cámara hiperbólica. Eh, ok, experiencia Vegeta eh, Experiencia trans Vale, suben de nivel, no sé bien, pero vale Supongo que subirán los dos de nivel Vale, hay que ir al interior del templo, obviamente Vale, supongo que precisamente hay que entrar por ahí Eh, hola Vale, vale, vale, está ahí Es ahí, se ha quedado un poco bugueado ahí, el personaje, pero bueno Por lo demás, Vegeta alcanza un nivel de poder extraordinario Y desafía células que es cada vez más fuerte y está a punto de lograr la perfección. ¡Entrenamiento para superar al Super Saiyan! ¡Sensi-tachi-no-ara-shugyo! N-Nanimo-kamo-mashiro-da. Sí, algún espacio blanco, eh c una sauna. ¿Cómo te entiendes? ¿Qué es eso? ¿Qué es Tan grande como la tierra, hostia. ¿Qué es eso? ¿Qué es es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No es eso? ¿Quién está ahorita? ¿Se pasa a la eh, vale, supongo que vamos a pelear. Vale, la primera batalla no creo que sea difícil. Bueno, sí, porque un contra otro. Vale, va. Bueno. Vale, Vale, va. Vale, un Eh, ¿what? Está esquivado con la retransmisión instantánea, la... De la transportación. A estoy diciendo una trampa ¿no? vale, un de manco. Vale, imparto el Y que más. golpes, que pavilla. Que a Goku. Que tontería. Vale. No me está costando nada, eh. Yo creo que nos ha quitado bastante más, pero convertido tiene más vida. Más. Bueno, vamos a esquivar un poco Vale, me maté con Meteoro y... Es... Yo creo que es buen momento para hacerlo Me acerco un poco y lo hacemos eh, vale, nos acercamos. Me ha sacado Me ha Meteoro, perfecto Bueno, no lo ha he hecho él, de hecho no, oh, creo que nos ha él. a ver. Vale Es que ya. Eh, a ver Es que no lleva mucho nivel Me lleva mucho nivel y no vamos más. mal Para el nivel que nos lleva Vale, Esto Es que con no quita nada ¿eh? Prácticamente quita lo mismo que nada. Joder. Ahí está ¡Mata a ventana a hacer un macho a Vale, vamos Mal, no, ese a ese mucho no. ¿Vale? Me está reventando, pero, pero era normal, bueno. Era normal que pasara esto. Vale, voy a intentar recuperar un poco. Uf. Voy a intentar hacer... ...Mazenko, que es el mejor poder que tiene. ¿Vale? vale me eh. Oh. creo que no. Me la panía. Pero bueno. Vale, exclama. Mm. Sí. No tan una grande. Que no la veo una vida. Vale, me Buenísimo Vale eh, Le he puesto un poco más de de vida Pero bueno, que nos van a dar poco Una veo o menos Pero bueno Estoy jugando por ambas Porque no estoy yo No estoy yo muy segura ¿eh? Vale Me acenco Y me acenco un poco Vale. Bueno. Complicado se está poniendo, eh. Pero bueno, me queda casi lo mismo le digo. Bueno, eh, le tengo que quedar. Me he de evitar totalmente normal, pero. Host, hay... Hay a lo mejor hay un juego. Porque. Sale impacto corporal. Más donde Vale, vamos a hacer lo mismo. Eh... Vale. Lo he tenido que dar un huevo. Luego de todas formas compraremos para los más enemigos, el y los que ven. Majin Bull y alguno más. Importante, ¿verdad? Ah, es... A ver, mátalo, mátalo, tú puedes, tú puedes. Ya está Eh. Hola eh... Muerto, ya pensaba que me mataba, ¿sabes? Y yo creo no me he What? Tuviera nivel, bien. Nivel... Eh, 40 creo, ¿no? Es no es Ok. Vale, creo que es cinemática, ¿eh? Ah, vale. ¡No, no! ¡Esto solo está muy grande! ¿Qué pasa, hay alguien más? ¿Qué tampoco lo pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, parece que ahora sí se va a convertir antes Vegeta y Tran ya habían acabado el entrenamiento eh, a ver, ya lo sabíamos, ¿sabes? lo habíamos visto salir Pero bueno A ver, loco, que llevas un año con él No sé cómo se queda comentado Hay que decir sí, que siempre está así, pero bueno ¿Pero ¿dónde está seguro Uh Oh, yeah Vale eh, hay, que, hay que irse por aquí, ¿no? Va ah, para el mundo, ¿dónde está? Ah, aquí eh, no, ahí no puede estar O oh, sí Eh, ¿cómo hacer donde dónde está? Eh, a ver, ¿está ahí? Sí Eh, sí, se supone que sí se propone que sí, así que vamos a ver. Let's go. Vale, estamos por ahí. Eh, está ahí. Vale, pues. No sé. eh, vamos a darle que vaya rapidísimo. Vale. Sí, sí, presa es fácil, pero mejor que no. Vale. Vale, vamos a ir de estos, si puede ser. Eh, un poco de. No. No. Estaba leyendo, no. no, no, no. pero vamos que no. algo que... importante, pero era algo que comentaba una NPC de por 18 Sí, el no pero, hecho. pero con el que te vas a encontrar ya te que yo, yo, yo, no es ¿Quién tú crees? 18 見せ あ、見ないでそのドドド。べじ <Gl judging> <dic snap> Hehehehe, <muchas cues nos moins abieros> Mamadísimo, pero bien De más Porque tener mucha muscula Vale ah, Vamos, vamos, eh, A ver, ya está que está miada Bolipan Vale, vamos Vale, vamos no, a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien que la estamos... La estamos cagando por el Vale. Vamos a hacerle... Cañon Gandhi por esta... Y sí, la revista haciendo un poco Vale, veo hacer los objetos ya. Eh, bueno. Eh, no sé si ahí es que te buguea o es que es así. Vale, eh, vale. Esquiva, eh, más o menos. Más o menos lo esquiva. Vale, buena de lo activamos Vale Esta corporal Vale, ataque de pan, Yo creo que por el momento Hazlo, hazlo, hazlo vale, vale. Eh, ya Ya lo he matado Eh, vale eh, qué fácil, eh, ha sido muy fácil gente. ¿sí? Yo pensaba que iba a ser bastante más difícil. eh. <tose> la verdad, que es <tose> Están entrenando. Jinsō, Ninjéta, Celmo, Vegeta, Mo. Diez metros. Dentro de metros. de a ah, la verdad que cuando Cuando los arsorbes se hace bastante fuerte Eso sí que es cierto Vale, a ver eh, ¿Qué te vas a creer? Vale te gusta, eh, Krelin, te gusta. Ya lo sabíamos, pero bueno. ¿Por qué no se oían los pasos? <susurra> <susurra> eh, vale. Ahora se ha Android 18. Eh, te quiere, eh, Krelin. Y es la única forma de decirlo. No ya, la verdad que sí. Como bueno, ahora la Power, speed, no, no, no, no, no, Vale. En realidad aquí en los andores la digo bastante tarjeta. Si han no estado ahí todo el raro Y te acabas de enterar. Oh, oh. Oh, oh, la que han deado, La han deado, pero bien, pero bien. Pero no bueno. 相と観点体にしてはいけないんだ。うん。情けないやつめ。セルえ、<笑><笑> <アタガレ。笑> <い>、<笑><笑> ¡Pam! Absorbida. Lo acaba de hacer. Le acaba de, absor de absorber. Creo. Sí, es lo que está haciendo. Lo va a transformar, vale, vale, vale, vale. Esta transformación. Creo que esta también era bastante.. Bastante más fuerte, obviamente, pero era.. ¿A esta no me acuerdo Ah, vale, esta es la... vale Esta es la buena, ok, ok Esta es la que... Todo el mundo recuerda Está... bien Vale, una A, dos A Vale, no está mal No ha estado mal, la verdad Eh, ok de ka 18 号を 18号 o toする完全体. Ok, pues bastante bien. Eh... Batalla o qué? Eh... Vale, vamos, de fuego. Vale. Vale, a ver. a ver, cuidad si lentamente esto. Uy, uy, uy. Eh... Vale, esta vez que nos ven, Vale, eh, un cañón Cañón Galdir, rápido eh, No le ha hecho nada, joder Uy, este es el de soport, eh. mm, Se nota bastante lo Vale, gana esto creo que es una Misión un de entrenamiento, es decir, no es de historia como tal Pero por lo menos nos vamos a la idea A ver si no es o Por lo menos es el de es El tiempo se prende combate entrenamiento sí, Vale, trae esos puños No me acuerdo de ellos, pero seguramente los tenía. ¿no? O algún ataque a lo mejor han puesto Esto Porque hay escenas que no son exactamente. Igual, por lo menos igual que las vi Pues yo vi las series, no en el cómic He leído un poco, pero tampoco. poco Son lindas manos, ya lo sé Ya lo entendéis tengo alguno. Eh, Vale, a curá. Vale. Vale, vamos a intentar aguantarlo lo máximo. Eh, si vemos que mal, pues nos podemos un poco limitar de vida Y ya estaría, a ver. Vamos a hacerlo bien. Me ha dado, pero... lo esto. Vale, este... Vale, tengo que estilo, todo. Vale ha intentado. Vale, el cañón Gandhi le da... Vale, el cañón Gandhi, la verdad que le da es bastante cuidado, cuidado, cuidado, cuidado que viene Vale, que no creo que se hace así Vale Vale, me ha dado pero... No eh, Vale Vale, eh, Creía que íbamos a sobra, pero no Para intentar eh... Perdón, algo así Vale, gente, bueno, pero vamos a intentar hacerlo porque si se pierde el juego te llevo. Vale, esquiva. Esquiva esto, por favor. ¿Mm? Vale. Ya que te está motivando, estoy quitando vida. Vale. Toma. Vale. Ok. Vale. Ok. Vale. Creo que esta sí se puede hacer la definitiva, eh. Me doy eh, un poco. Vamos, vamos. Eh, sí, acabaré con esto, lo que yo lo Esquiváis. No mejora. Pero si estamos ya. Vamos a ver. Siento que reventar. bajar el volumen de plataforma para que no se me perdido Eh, A ver. Vale. Ok. Vale. Vale. Tengo que darle. Tengo que darle. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. No, cuidado. Que viene, que viene. Que viene. qué susto me está dando. Que mira, da? mira. Nunca me ha dado tanta miedo. ¿Qué la? ¿Qué la? ¿Qué que la. Miedo porque me mata. Vamos Eh, a ver No, no, no, no No, por favor Venga, tú puedes No, dime que puedes Esquiva, esquiva Esquiva, no hemos tirado tanto los golpes, pero... Esquiva, esquiva, esquiva ¡Vamos! ¡Va! Mose. esa es, esa es gente. Célula, violentado. Ha sido difícil, pero bastante. Oiga, oiga. La verdad. Oiga. ¿Qué? ¿Qué? ¡Asoga musible naikido! ¡Tos han nacerdo en la ataca de en la de vale creo que ahora con en y eso por comprar de vida es más fuerte ¿Y ahora やって武道大会、12 Daishōbis da. Sez fuoco nate. Omaí va shiran comosilen ga. Caste, tenkaiichi budokai. Soyto reyenste aro. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda. Toda la búsqueda es la seguridad de la de la el Si, ¿es el el torneo este, que la verdad que... とんぽこ。その元俺たちを使って遊んでやがる。俺。<笑> <俺も大会に頼む。笑> ¿San? Vale, pues bien, la verdad La verdad que un capítulo bastante bueno ¿eh? No sé si ahora Rupoge ya no se llevan más cinematográficos Mientras Son Goku y Son Udan Siguen entrenando intensamente la cámara del tiempo hiperbórico Oh La verdad que es una escena bastante bonita cuando lo ves en la serie, que no creo que llegue a ser tanto, justamente. Tras un riguroso entrenamiento, Song Wan consiguió por fin transformarse en Super Saiyan, pero el estenuante trabajo para ser más fuerte. Tras un riguroso entrenamiento, Song Wan consiguió por fin transformarse en Super Saiyan, pero el es... Tras un riguroso entrenamiento, Song Wan consiguió por fin transformarse en Super Saiyan, pero el estremante trabajo para ser más fuerte. Aún había terminado. ¡Vaya! ahora no cambia no a a ver, gente que no quiere atacar más. Vale, a ver, vayamos. Este no creo que sea muy difícil. Vale, eh, a ver. Esquiva, esquiva Vale, bien Buenísima ¿Cómo me ha dado esto a Kaiji, Goku? Mira Mira como perfecto el hijo No, no tan Vale Buenísimo Más acento eh, vale, lo ha quedado bien, la verdad. Ok no, vamos vamos no, me está no, no, Vale, cuidado. Mazenko, es que le quitamos nada Nada y no. nada Ah, vale, parece que este rato tenemos A ver Un paso corporal Vale, se me quita poquísimo Mazenko Mazenko, bonito. Vale. Ok. Vale, a ver. Vamos bastante bien, a ver. A ver. O sea, por algunos golpes en nos da, por lo demás. Vale. Vamos a hacerle... Una raza. Vale. Es que no la trago mucho, pero porque tampoco le... De... Mata Más allá de quitar un poco de vida. Vale. Vale, a ver. Eh, aquí, aquí. Vale, buenísimo. Eh, un acento. Eh, cuidado porque me está quitando de más vida ya. No, nah, tú puedes, tú puedes. Pero, ¿no? Ahora ya no creo que pueda hacerse. Ganamos por Super contra Goku, yo creo que no vamos a poder hacer nada. ¿no? Hay que matar a mi gente. Vale. Fuera, fuera, fuera, ¿tú puedes Buenísimo. Yo creo que acento cuidado acento Vale, voy a encerrarme un poco a él. Vale, eh. Impasto corporal. Eh, impasto corporal. Vamos a intentar. Vale. Le queda bastante vida, eh. Vale, pero creo que así podemos Y un golpe más y ya estaría Remate, sí, la verdad que muy bien La verdad que está bastante malísimo Son Golan Hostia, hostia, se ha cansado bastante, eh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 Bueno, la verdad es que el diseño de personaje es uno de los que más me gusta, a los el personaje de Songwanna, ¿no? cuando más me gusta en, en la saga de Zelda, de la verdad es que me mola bastante. ロランクス Tacimachi, secayi, os samaji, que van a ir a la cade, y actay, wa está gunya, que está tzudeva, que wa bitoa, o asreteita, sonómicaxi, bictosote, está begita, ta, son goku no son Porque te lo voy a olvidar rápido, ¿sabes? Que le salvaré de la tierra, de todos los, ele... de todos los seres vivos y wow. それはるよりあとここ数 ¿Eh? le sobra hasta tiempo gente. ¿Lo ¿Veis el diseño es? Wow. ¿Sí? vale se, eh, los cuentan todo algo que pasa más. ¿Futbol? ¿Campeón? Siempre los juegos del hambre, los juegos del hambre. Amusiriko to kankei yagatta na. Misato papa. Ora no douji. Picolo-san. Pokuma atashi. Uh, Agotar. Uy, ahora sigue, sí ahora sigue, sí, sí, esto ha sí sido Cuando llevaba la misma ropa que, que Picolo. ¡Guau! De, ¿dónde ando? Sí? Eh, ¿a dónde va? Eh, supongo que supongo que conocer a.. Eh, joder, parece a, vale, si a Picoroma, célula Que ya lo he conocido, pero uh, yo qué sé. Hablar con él. Volvamos, bueno, creo que me no atacaban. Es decir, porque esperaba los nueve días para el espectáculo, de... ¿Qué Ah, eso. Eso es. eh, vale, sí, y lo raro fue que lo respetaba. Y todo lo, no sé, la verdad, eh, divertido y estuvo bastante guapo. La verdad, la saga de esto lo he dicho miles de es ¿Qué? no es no es no me he olvidado? es es es es aunque yo asumo a que el cocón se haya tirado no ni ¿qué, eh, ¿qué puesto Vejera? Vale, pues la verdad, eh, un capítulo bastante largo seguramente se haya quedado, pero bueno, eh, bastante bien. Bueno, si es que termina, porque yo no sé si van a poner otra cinemática o 20, ¿sabes? No es por mí, pero es que no me da la opción de guardarlo. Sabes, en ningún momento, así bueno. Solo falta nueva para que empiece los juegos de célula. Aunque sabe que Zula puede ser más fuerte que él, Son Goku decide tomarte las cosas con calma y relajarse. Pero esa es una decisión no acertada Goku siempre tiene razón, gente. No ves que siempre gana. Bueno, entre paréntesis, pero siempre gana. <tose> ¡Icara, Goku sa. ¡Choto! ¡Chito! Sí, sí, sí, ya se te había olvidado, ¿eh? Vale, pues ya está, gente. Eh, espero que haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo vídeo. O directo, esto, adiós, señores.